Hoy finalmente jugaré Friday Night Funkin' por primera vez. Pero antes, déjenme me cambio algo más cómodo para este video. Ah, mucho mejor. Three, two, one, Está muy lento el beat, ¿no? Left, right. Left, ok, esto se ve muy fácil. Creo que podrá hacerlo. ¿Qué? ¿Ya perdí? ¡No! No estuvo tan difícil aprender a jugar. Solo me tengo que concentrar un poco más de lo normal. Pero ya le agarré la onda. ¡Eso! Espera, ¿hay más? ¡Nadie me dijo que había más! ¡No! ¿Qué?